Me han dado hechos Pero si estoy dentro de una puta piedra, tío. No, nah, yo eso no me lo creo. Ya. Lo que acaba de hacer eso no me lo creo. ¿Aló? Ya, ya, ya. Joder, no te ha podido escuchar ni nada. ¿Qué va, qué va? ¿Qué ha pasado ¿y? y te ha apuntado directamente en la cabeza. ¿En serio? Y con, el, con el 96 Sí, lo tengo grabado, vamos. Ahora… ahora ¿Qué ¿qué para, de noche, hermano, y de noche, Y de noche, hermano. Tócate la polla. ¿Qué te ha hecho, tío? Me lo he perdido. Me cago en mi puta madre. Sí, A ver, ponlo, ponlo. Se sabe Mirate, de las puertas o ya lo entiendo. Mira, va a salir ahora de la puerta, creo. Sí, vale. la parte Sale, eh. Te... Mira, se ve todo un punto visto, verde. Hermano, sí, te he visto, te visto ya, eh. Ahí sí, te sí, he visto sí. ya, tío. Lo que pasa es que estaba el helicóptero. Ya. Pero que, que me ha visto, o sea, tú me has visto el punto verde porque tú estás en mi equipo. Exacto, o sea, exacto. Por ahí, por ahí, por... ahí se te está mirando. ¿Estabas haciendo ruido? Bomba. Sí, ahí pero... Pero... Sí. La otra verde. Está dado ahí? Sí, sí, sí. mira, mira, ahora va a sacar el Franco, justamente cuando termina esto, saca el Franco, apunta, tiro. What the Ay. fuck? Loco, si no es cheto es buenísimo, eh. Yo cómo, a saber, ¿Cómo sabe que Pero, está ahí? Bro, bro, eh. Yo estaba en su, en su cámara y yo no lo he escuchado. Absolutamente es imposible que se le escuche. Si sí, pues, no, sí, sí, ahora, ahora mismo, un momento, ahora mismo no lo estoy escuchando. Yo estoy escuchando el audio y no estoy escuchando a él, al Sauce. O sea, de no locos. lo escuchas hasta que no se pone debajo de la piedra. Vaya barba, me he dejado ¿eh? más sexy. Me estoy viendo aquí en directo, loco. Yo <risa> sí, sí. Tío, bueno, eh. Me corta el pelo buena, hoy, algo. no me habéis dicho nada, tío. Tío, sexy. Tiene o sea, el pelo súper bonito, tío. Estoy encima. encima de la casa, eh. Nada, no se enteran. No creo que lleven nada. No sé. Sí, sí, sí, está mirando para arriba. Está mirando para arriba. es broma, ¿no? Está mirando para arriba, pero está mirando recto. O sea, no... No, no sé. pero sí, pero... Vale, pero para arriba. A ver. ¿qué hora estás? Creo que le está diciendo a los compi que hay eh, que estar... El... No, no te veo, Mike, ¿dónde estás? Ah, vale, vale. Quédate ahí, quédate ahí. Sí, está apuntando justo hacia, hacia donde estás tú. Mike, déjense de mierda y chetos. ¿Qué dice esto ahora? Está en el directo, seguro, seguro. Sí. No, ahora luego le ponemos el clip y que lo vea él. Bueno, está bien, ¿no? Perfecto. Se, bien. Va, se va a ir baneado igual. Sí, ah, sí. Ya te lo digo yo. Creo que lo ha hecho el South, hermano. Y ahí no lo podía ver por tu directo, eh. De no, porque justo no estaba… el otro con los chetos, ¿no te jode? O sea, se ha puesto cheto porque supone que… que el, el South tiene cheto. Yo lo he y no llevaba. El clip que tiene el Turi es bastante ¿Qué? bueno. Es la, la polla, hermano. O sea, no me lo creo. Cámbiate de lado ahora que así no sabe dónde estás. Cámbiate de lado. O sea, con el c 90 también, eh. Son tres otra cosa. Cámbiate de lado que no sabe dónde estás, ya. O sea, si sale ahora y te sabe dónde estás. va para afuera, Tira, tira, tirale. ¿Estaba tira, detrás de la roca? Sí, sí, sí, estaba detrás de la roca, justo. Tira, tira. De locos, ¿cómo sabes que estás ahí? No estoy viéndote yo a ti, eh. Nada, que dé las cosas, que dé las cosas. Ven, ven aquí, Mike. Ven, ven. Ven, pero no corran. mira, el god, Mike. se va volando! El acaba de decir. Nada, nada, fuera, fuera. Sabe que, sabe que, sabe que, sabe que te sido sí, que volando. Dice, se va volando el cagado Y no te estaba mirando, está mirando una roca Ven, ven, pero ven a hablar, ven a hablar Hombre, a Ven, máquina? ven, ven, ven no, no estoy. no, no, no, Ven, ven Ven, ven Baneo ya. venga Ven venga Ven, ven con venga Ven,